Tengo un problemón con el marketing online y no sé por dónde tirar. Y ahora, Dios mío, ¿quién me va a ayudar con este lío? Yo tengo el mismo problema y voy el 18 de noviembre a Actitud Social Marbella 2015 en Andalucía Lab. Actitud Social Marbella 2015 en Andalucía Lab. ¿Y eso qué es lo que es? Es una jornada sobre tecnologías de la información y la comunicación orientada al marketing online. Donde te lo pasa genial al mismo tiempo que aprendes y conoces a otros profesionales. Anda, vente, que te invito. ¡Qué generosa! No, que va tonto, es que no me cuesta nada, es gratis. Anda, apúntate tú mismo, en la voy a tomar nota. Andalucialab.org A ver, dame, dame, que lo apunto, dímelo otra vez. A ver, apunta bien. Andalucialab.org. Muchas gracias, hermosa.